respecto de, de lo que ha dicho el presidente últimamente, que no, no es muy distinto a lo que dijo en su momento el, el fallecido ministro de Transporte Meoni o, o también lo que dijo el, el nuevo ministro que asumió, que se centran, digamos, en eh, el aspecto de estrictamente del dragado y fundamentalmente de la tecnología necesaria eh, para hacer ese trabajo. Yo creo que hay, una, hay un debate anterior y que bueno, es, es en la misma clave que planteaba, que planteaba Matilde, eh, que no es eh, solamente quién draga, sino fundamentalmente qué se draga y en función de qué intereses está el dragado es ¿Cómo se debiera eh, diseñar un canal de navegación de un país que es fluvio marítimo? ¿Y cuál es el punto más importante geoestratégico eh, del país, inclusive del Cono Sur? Eh, es, es el inicio de, de la vía navegable, es decir, la tranquera marítima, lo que se llama la tranquera marítima, que hoy está ubicada en el pontón Recalada, que está, en, está ubicado a eh, muy pocos kilómetros del acceso al puerto de Montevideo. Y eso es un problema objetivo para el país, eh, no solamente de eh, un problema logístico, sino un problema en principio de soberanía. O sea, entran a sacar la cosecha... A el complejo Rosafé, entre 3.000 y 5.000 buques años, y eso es una zona de espera que hay frente al puerto de Montevideo, de 200 buques eh, Panamax, que es a la medida de esos buques que se ha diseñado, una vía troncal de navegación que es desde el, desde el pontón recalada a Timbúes no Eso es lo que paga peaje, y eso a la vez se ha encorsetado en un acuerdo regional de transporte, de regional de transporte que es el llamado acuerdo de la, de la hidrovía, o sea, está mezclada la vía troncal con, con el acuerdo de la, de la hidrovía y lo que hace es dos cosas que son muy eh, nocivas para la soberanía del país. Uno es internacionalizar nuestras vías navegables eh, bajo el rótulo de, de la palabra hidrovía. Y la otra es eh, poner a nuestros ríos en clave marítima, o sea, se diseña la vía de navegación a partir del objetivo que vienen a buscar, que está en Rosafé, y a partir de ahí se escalona todo un dragado hasta la salida marítima, cuando en realidad debiera ser todo lo contrario. Argentina debiera fijar primero su tranquera marítima, debiera hacerla sobre, sobre un puerto argentino, sobre un puerto director argentino, nosotros creemos que en ese sentido el que está en mejores condiciones es el puerto de La Plata, y por eso lo del Canal Magdalena, porque el Canal Magdalena lo que permite es unir los puertos fluviales con los puertos marítimos. Es decir, interpela y da vuelta la red troncal de navegación para que podamos navegar los argentinos y unir nuestros puertos y nuestras producciones. Porque acá no solamente se juega el tema de las exportaciones y el valor agregado de las exportaciones vía el dragado de la vía navegable, vía la marina mercante, vía la creación de empleo en la industria naval, sino que fundamentalmente lo que está en discusión es que lo que se va del país se va en barco y todo lo que se mueve hacia el mercado interno se mueve en camiones. Y para tener una idea, una tonelada de peso, si la medimos en HP, en, en una medida de fuerza, vos avanzás 10 en camión, 100 en ferrocarril y 1000 en barco. O sea, está clarísimo que el barco es el modo de transporte para mover grandes cargas más económico inclusive es el que genera menos, menos daño al, al medio ambiente, y los argentinos, con este diseño de vía troncal de navegación, no podemos navegar nuestro país, porque el hecho de tener que pasar por Montevideo y hacer cola en esa zona de espera, genera que un buque de Tierra del Fuego, a cualquier puerto metropolitano, teniendo que pasar por Montevideo, tarde 15 días, cuando el tiempo claro. de navegación, construido el Canal Magdalena, sería cuatro o cinco días. Todos los intereses de Argentina están al sur, y hacemos una vía troncal de navegación que nos obliga a navegar al norte. ¿no? Claramente. Eso, tiene, eso tiene enormes implicancias, porque río arriba, el rol que juega Montevideo lo juega Nueva Palmira, y se da el fenómeno este tan raro que es que mientras en, en Nueva Palmira Paraguay embarca más soja ultramar que la que siembra, en Montevideo, Uruguay embarca más pescado que el que pesca, digamos, ¿no? Porque el puerto de Montevideo es también, y con esto cierro, la base de operaciones logísticas de la flota que depreda nuestros recursos eh, en el Atlántico Sur. Tengamos en cuenta que Argentina es un país que sufre una ocupación eh, del Reino Unido que es en, el, en un 99% marítima. O sea, mm -hmm. el Reino Unido ocupa un millón. 800.000 kilómetros cuadrados y las Islas Malvinas y Georgia del Sur poseen 18.000 kilómetros cuadrados. Es evidente que la ocupación es marítima y es ahí donde el Reino Unido tiene una renta de 3.000 millones de dólares año a partir de dar permiso de pesca sobre recursos que son de todos los argentinos.